En esta programación y tenemos denuncias de proselitismo en el sector de Vista al Valle aquí en San Francisco de Macorís. Oh, pero qué raro es. ¿Sí? Es raro eso. Yo no sé, pero la gente no respeta las leyes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no respeta. ni con fanfletes porque la ley lo prohíbe, mire. Eso se ellos con la ley y la policía de está con ellos. Óigase bien, la policía de está con ellos. porque es una línea. Eso dice que yo no ese quitarse de ahí. Pues yo conozco la ley. Yo soy candidato. ¿Sí o no? No pueden estar ahí. Quítalo todo de ahí, carajo. Y eso es raro, el proselitismo durante un proceso. <risa> Eso es común, señores, este, es parte de la cultura del folklore claro que, que sí. tiene, que no es bueno, no, pero, pero es señora... parte del folklore, es decir, es parte de nuestra cultura. Uno de los graves problemas que ha tenido Yo creo que donde más campaña se